Vamos a darle un remate final Voy a trabajar sobre la máscara de capa Y puedo yo seguir borrando Si me paso, si cometo un error como el que estoy haciendo en este momento Pues invierto los colores Pongo el color blanco por delante y empiezo a restaurar la imagen Muy bien, una vez que está restaurada ya la imagen Voy a hacer esto Sobre la máscara de capa Comando, clic o control, clic en una PC Para cargar la selección que está ahí Voy a crear una nueva capa y en el panel de muestras voy a colocar un color café. Voy a regar con color de frente ese color que está ahí. Y en modo de fusión, en el panel de capas, voy a poner un modo que se llama color. Voy a tener ya esta estructura que está aquí. Si no me gusta ese color, puedo poner por otro color, quizás un poco más fuerte, y regarlo de nuevo con un color de frente. Voy a elegir este café que está aquí. Mira, ya lo puedo tener por ahí. Bueno, ya depende de los cambios que ustedes quieran hacer. Y ahora... Voy a centrarme en esto, ¿no? voy a poner comando D para deseleccionar, voy a crear una máscara de capa aquí sobre la capa que he puesto ese color café y con el pincel, y por qué no, pueden cambiar de pincel, pueden empezar a borrar así con el color negro por delante, mira pueden darle un toque muy especial, muy sutil, como ustedes quieran a esta imagen las posibilidades de creación son infinitas Ya depende básicamente de lo que ustedes quieran hacer Si quieren rematar pueden poner una sombra paralela Un bisel de relieve, etc Pero hasta aquí esto nos ha quedado súper bien No me gusta el fondo, la verdad Lo voy a llenar de un color totalmente negro Para ver qué tal me queda Y veo que eso me ha quedado mucho mejor